Eh, me voy a meter un chicle en la boca antes de morirme de la tensión, por favor, un momento <risa> Yo me voy a tomar un poquito de whisky <risa> Pero También os digo que tenemos que considerar Que es posible que tenga un equipo full legendarios En vez de ser tipo Ada Pero bueno. La campeona adianta Bueno, venga chicos, espero Vamos. que os haya gustado la serie Vamos. Un ¿Tienes? ¿Tienes? Vale, no es Ada es, es legendario, es lo que ha <risa> dicho Javi No me lo creo ADA, ADA, Ada mis huevitos Ada mis huevitos, tricales Hostia, que tiene a Mega Mewtwo Mewtwo ¿Qué pasa? ¡Con vidruenos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon X y Z! ¡El último, oh. chicos! ¡Es el último! ¡Aquí se acaba! Este es, es el sí o sí, el final, todo por el todo contra la campeona Y os traemos una novedad increíble, pero antes, el sorteo, por favor eh, tenemos justamente por la parte de acá abajo un pedazo de sorteo Eko, pon cara intensita, pon cara interesada, en plan car Carajo, casi full <ríe> mística Tenemos un pedazo de sorteo por la parte de acá abajo Simplemente dejando un queridísimo like, un comentario Y suscribiéndose a los tres canales que están participando Por los nuevos juegos de Pokémon Diamante y Perla Brillante, Reluciente, no sé qué Último capítulo, sigo sin saberme los nombres de los juegos eh, familia Que sepáis que aunque, lo, aunque parezca que Eko ha ganado ya Hemos decidido Espera, espera Antes Antes de dar la norma nueva Meta de 100 likes, ¿no? O sea... Sí, sí, sí, sí, sí que, por favor, por favor, que... Que... Ah, por favor, este por favor episodio... Este episodio, o sea, por favor, 500 likes Vale, 500 likes 1.000 este, eh, <risa> likes, 1.000 likes en este episodio Que es el, es el capítulo final del Tricalos Es una serie bastante especial, así que Apoyen con un buen likeazo Multicuentas, si hace falta, multicuentas Exactamente <risa> <risa> Eh... Presenta, decide el, de la norma Hikes A ver eh, como ahora mismo creo que no habría ninguna forma de que Echo no ganara la serie Hemos decidido eh, implementar una nueva norma Que depende de si Kangaskhan tiene un buen día o no, básicamente Eso ¿Sí es, es? <risa> En fin es. Como podéis ver en mi pantalla, ahora mismo, en la parte inferior izquierda de mi pantalla grande Va a aparecer un dado Cada vez que un Pokémon muera, vamos a tirar el dado y ese va a ser el número de muertes que va a sumar al contador la persona a la que se le ha muerto. <risa> Solo se tira para eco, ¿vale? Entonces, eh. No. <risa> y es más, y creo que Kangajan tiene que ir modesto y con lanzallamas. Creo yo. <risa> <Hasta ahí. risa> <risa> Estos quieren ganar. Yo les voy a dejar la oportunidad, pero pienso dar guerra. Aviso. Aviso. Perfecto. Venga, anda. Uf. ¿Vamos o qué? No. Sí. Mm, tengo miedo. Yo, yo no quisiera avanzar. Yanda nos está esperando ahí. Está, está, está preparadísima ahí. Yo voy sin ataques super eficaces porque el único ataque que tengo son onda tóxica. Que solo lo puedo aprender el Stunfish y que no lo puedo sacar surf. Me sacar surf pero pero al menos digo que tenemos que considerar que es posible que tenga un equipo full legendarios en vez de ser tipo Hada. Pero bueno, no, no, no, no me cuentes eso. Mercador, ¿ustedes conocen a un legendario de tipo Hada? ¡Diancie! ¡No, no! ¡Cherneas! ¡Que Diancie! no ¡Ah! no cherneas qué diancie cherneas Se va a tener un geocontrol y nos va a barrer Diancie es roca... Es rocada, ¿no? Pero no sé si está la mega acá Ah... Va a tener un no charnear geocontrol No sé con quién abrir Va a tener un Charneas geocontrol nah, nah, nah. No, no, geocontrol, ¿qué dices? ¿Que me vuela el equipo? Me... Sí, sí, sí, sí, sí, Eso también Vamos... Dice Ah, por cierto, que cierto, el mejor equipo, los equipo. De, los, de los tres, ¿sabes? Sí, sí, sí, lo dice el que me va con el equipo Full volando, full volando. Ah, ah, por esto, traigo, chicos, que puede. También tenemos que considerar que igual no, es, igual no son singles, ¿eh? Igual es triple y nos comemos los mocos. Entonces. Nah, nah, nah, escúchame, yo no he preparado case, me un nada. nada. No, no, la verdad, yo creo que abro con ti, No sé no ni con. Creo que puse a ti tarde de primero no la pensé muy bien. Entre, entre, entre, pues? entre, entre. Dios. Dianta, campeona. A ver la música, la música mega mística. ¿Estás grabando la música, no? Sí, sí, sí, qué musicón. Uy. Qué musicón, Dios mío. Uf. 100 oh. likes, esto se merece 200 likes La verdad Uf, que místico que mí. ¿Le damos o okay? qué? Eh, Te... Me voy a meter un chicle en la boca antes de morirme de la tensión Por favor, un momento <risa> Yo me voy a tomar un poquito de whisky <risa> La campeona de alta. Bueno, venga chicos, espero Vamos. que os haya gustado la serie Vamos. Un paseo el... Vale, no es Ada es, es legendario, es lo que ha dicho Javi, no me lo creo Ada, Ada mis huevitos oh, oh. Ada mis huevitos, tricadas. Bro, que es que ha abierto si sube una ataque un especial tiene descarga qué perro su ataque Bro, que ha abierto con cofandrigus hermano oh, tengo lanzallamas tengo lanzallamas eso pues no, me pues como un rayo rayo no. efectivamente perfecto tricalos cómo aguanta me congela la primera no chicos ataca, ataca a mi serie no me la <risa> no vemos nada no, vemos no en la próxima serie deja un like <risa> no no Blaziken qué perro va a tirar Swordsens tiene un Blaziken. Me congelo turno uno. No, ¿Cómo no, lo no. mato? Como podéis observar, es tipo hada. Lo la intimido. Sí. Landorus. Tiene todo. Nah, nah, nah. Me, eh. me congelo turno 1! Rashu Hilo, 10%. No, no espada, bueno, lo sabía. Os voy a decir tío. una cosa, chicos. Hoy voy a decir una cosa. Como me haga esta predict, oh, me sí, merezco sí, perder sí, la, me la sí, serie. ¿Vale? Si me hace esta predict, me merezco perder la serie. ya tienes Asio ¡Está encerrado! ¿Es, es Spex o Scarf o algo? Creo que es Scarf Lo tengo para acá. No, me ha hecho la Predict Muchas gracias, sí. Genesect Te lo agradezco Espera, ¿está encerrado, ¿Está encerrado? ¿Oedi, está encerrado? Oye, está encerrado está encerrado? Javi, no te escuchamos por ahí Javi, <risa> está muteado ¿Está encer? ¿Oedi, está... encerrado. está es Spex? Eh... Sí. Me hizo... Me hizo Rayoilo. Tiene Cigarri, tiene Cigarri sí, lo, lo sé, es que es, me ha hecho lanzallamas me ha hecho, me ha hecho lanzallamas a... A Raicuaza, puedo meterme danzas dragones hasta el culo. ¡Doble lanza! ¡Doble lanza espada, tío! ¿Es me tiro rayo, por eso. seguro. Ese Spex, es danza dragón de Barahona. Danza dragón de Barahona. Empieza la party. Sí señor. Me gusta. Si yo lo supiera, también hubiera metido Títer, metido danza dragón que ahora le puse la tiranitar. Enfado de cigarre. Enfardo de cigarde. Dos y que suba, que de cigarde. Que lanza llamas me Ay, come bien. los huevos. Todo. Dime que vas no, a hacer no, no. en Viteigno y te vas a suicidar, por favor ¡Como piga! ¡Como piga este cigarrillo. Chicos, ¿podéis calcularme las posibilidades de que no suipe con un Rayquaza más 3 en ataque y velocidad? Eh, una Sash y Rashu no me lo puedo crear Sí, también No mato a nadie, no mato a <risa> no nadie, no mato a nadie, no mato a nadie, no mato a nadie Vale, esta es el, la última poción que me quedaba de la aventura La utilizo en Rayquaza ¡Ay! ¡Ay, qué esquilipollas! ¡Ay, qué esquilipollas! En vez de tirar Protect con el vuelo Ha hecho patada de Inia, estupendo Perfecto. ¿Por qué no sacas Shimi? Si Jimmy lo aguanta bien. Soy retrasado, soy tombísimo Shimi, Shimi, Shimi, Shimi A Shimi lo aguanta, restaurar todo en Cigarro ¡Suala, la, la! Muy fan <risa> ¡Fuera, Ganesek! Explorado Vamos, Shimi, vamos, Shimi Danza Dragón de Sigarde, bueno Bueno, Sigarde... Nivel 88 Le tiré un fato y lo falló Le tiré un fato y lo falló No me lo puedo creer, Sigarde Danza Dragón, doble Danza doble danza Dragón La mala suerte que estoy teniendo en este combate Y no mato a nadie We're flying, we're dipping We're dipping, fuera Sigarde de un golpe Confío en Milotic, que no lo he sacado Confío en Milotic, vamos Lugia tiene compensación, Lugia. A Lugia no lo matas. A Lugia ya te digo, yo que no lo mató. Lugia, tío, qué dolor. Chavales, qué dolor. de sueño se vive. Fuero de Recuaza. Molino, Recuaza. es cerdo. Falló un drenador a esa hora. Me está jodiendo. para la... normal. Lo aguantas, Recuaza. Lo aguantas, Recuaza. ¡Tien Recuaza! ¡Tien Recuaza! Tengo un cigar de a más tres que me está tirando enfado. Bueno. Miloti, compensación es God. Oye, chicos, cuando muera alguien me aviséis que tengo que tirar la mierda a esto. Sí, opa. sí <risa> Te avisamos, te avisamos Es muy injusto Es muy injusto Muy injusto muy Vale, muy vamos a tope ¿Tiene Arceus ¿Tiene lugia. Sí que la tiene Fuera Lugia! Fuera Arceus. Lugia! Arceus. ¿Eh? Arceus ¿Qué tipo? Eko, ¿qué tipo? Eko, ¿qué tipo? Normal Normal no. Oh my god Sí, ¿Cómo sí, lo normal Ah, normal, normal Varana te como los huevos, tío De verdad, Es Muy justo. Oh, tiene un fuego FATU y lo falló tiene dos drenadores lo falló Drenadoras tiene 90 de precisión. ¡Chicos! ¡Reycuaza se, se, se ha cargado a 4! se ha cargado a 4! Me estoy tomando con tranquilidad. Me estoy tomando con tranquilidad. No me me mata de otro, tío. Ya tendría que estar con toda la vida Solo. Con toda la vida tendría que estar. drenador no, Me mata. Me mata. Me mata. Uf, me mata. Me mata. Me, alta, me, me Please, sí, que me ha hecho patada salto alta a la nada, chicos. Bueno, un saludo. Eh, Fado, Riplandorus, sí. me comentan me, mu me muero por la vida de esfera, sí. Vale, chicos, parad, parad, no hagáis nada Voy a tirar la moneda, la moneda, la... Eh. El dado ¡Hostia! que tiene Mega Mewtwo, Mewtwo. Que tira a Mega Mewtwo Va a ser, va a ser Mega, sí, es mega, es Mega, mega Es que Mewtwo, se lo pasa tío. volando con el vale, con tirar, el Rayquaza. espera, voy a tirar, voy a tirar la moneda de Eco, Bueno, el dado, que es un Cuatro, cuatro muertes más wow, para Echo un... Cuatro, cuatro muertes 4 para Eko. No me la creéis. Y chicos, creo... quiero que veáis cómo acaba mi serie. Porque acaba como empezó: Swipeando. Mewtwo y Ven a por mí. Enfado de Rayquaza más 3. Mewtwo a comer el suelo. Mewtwo te vas a comer el suelo. Mew2i, Mew2i, Mew2i, Mew2i, Mew2i, comer el suelo. Enfado de Marahona Más 3 de ataque. Y Mewtwo y Rayquaza se ha swipeado a la campeona. Chicos, espero que os haya gustado la serie. Rayquaza se ha cargado los 6 de la campeona. Qué bestia. Vamos a poder continuar con el resto de mis compañeros Que se active la cosecha, por favor, porque me, me, me, me tildeo, me tildeo Tiene recover, Arceus, tiene, tiene recover? recover Bueno, metele puños incrementos, tío cosecha, Sí, es lo que he hecho. hecho, es lo que he hecho lo que Te bufas hasta las nubes Blaziken te... ¿Cómo mato Blaziken? Eh, se me muere uno eh, tiene patada de salto alta, mi... pero Oedi intenta cambiar algo que aguante el de fuego y luego le vuelves a meter a Trevenant Que falla la patada Tiene su otra? ordens, eh, tiene su ordens, aviso Claro, claro O sea, a ver, si querés puedo sacar Jimmy, un envitequeño se lo se explota Tricalos está a mitad de vida y congelado Blastoise tiene 10 veces eh, Volcarona no aguanta un envitequeño. Y Titar no aguanta un patrón. Un patazo de más? ¿Cuatro, chicos? Sí, confirmado eh, es, están los dos full busteados Pasándose el combate con la puntita del, no, no, del no, pito No, corrijo, ya me lo he pasado Corrijo, ya me lo he pasado Ah, perfecto Tú para un combate el que no pido. Soy más Dios. rápido que un Blaze además. Pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, ah, que, ah que sash. qué sasha. pero, tiene tienes pero, pero, pero, pero, pero, lo pero, me lo pudieron haber explicado un poquito antes esto la verdad la verdad sí, que pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, protección protección pero, pero, que pero, pero, pero, pero, pero, pero, el pero, pero, me sí sí sí sí sí pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, Restaurar todo. Dime que vas a atacar Mewtwo, Mewtwo está ahí, dime que atacas. Nah, hijo, pues lo pasa Ataca Mewtwo, ataca Mewtwo. Ataca Mewtwo. <risas> ¡Oh, mira los golpes! La serie ah. va a terminar como empezó, perfecto. Los dos barriendo suiviendo y yo soy el único que tiene problemas, excelente. Uf a que le quema Pata a que ahí. le quema a que le quema a que le quema mira mira mira mira Hikes, me se a quemar eh, eh, eres consciente de las patadas al alta que se viene no cambia Trevenant, por dios sí sí la para ahí a ver Encima no beat, de tiene invite tiene patada ahí. ignia pato saldola bien bien jugado Johnny bien jugado Uf, está más 2 y tienen ya está casi a más 6 en pulso da igual da igual o tienes el cambio y sí Easy boy Sí sí, muy easy, muy easy Protect Como tires su Uf, uf. Nah, nah, nah, nah, nah. no, no, no, no, no nah igual Solo tiene que volver a meter a este cuando una patada de alta alta ya está ¿Te imaginas que ahora más el aparito del patado salto alta? <risa> ¿Te imaginas? Yo no, no me lo imagino, no me lo quiero imaginar Pata Ostras, el, ¿El de juego, está. juego, eh el, el problema está en que no tengo forma de matar a Mega Mewtwo. ¿Cómo que no? Y Teater qué. Sí, me lo explica con un me parece con un ataque lucha llamado Onda Sardera, creo. Patada ah, al altar, patada al daisigan. Lo falla. Me pongo un favorito, explicadísimo. A tu casa, tu casa. Y ahora con Terminal <susurra> le vas a asustar bastante. Sí, a un Lugia. Uf. ¡Ah! Hostia, <susurra> Dios. Que no mataron, que le quedan tres. Eh, ¡Excelente! Has Oye, hoy que matar a Zeus? O oh, pregúntate, ¿no? ¿Cómo te lo explico, Hyde? ¿Cómo te lo explico? No. ¿Cómo te lo explico? Y saca el congelado, bueno. No, nah, no, nah, tengo un uh, todo para usar. Aguanta, un nah, aguanta una locura, está loco. ¿Con este? Es fácil, es easy, easy, easy, easy. sí, Tienes, bro, bro, sí, Easy, peasy Tengo un sarchispazo que se paralice bro, y, y estará remolino. Gracias, Lucía. <ríe> ¡Me saca Palkia! Sí, sí me gusta, esto sí me gusta, esto sí me gusta, esto sí me gusta, esto sí me gusta. Le tengo que pegar lo más fuerte que tengo. Ojalá me tire otro remolino y sería muy clave y que me saque de nuevo a Tricalos. Y le daría un besito a Lugia. Dios, <risa> crítico, crítico. Y fue crítico. <risa> es que con, con el compensación aguanta todo. Y pero eso ha sido grande. un crítico, o sea. Tú, pero si tiene recover Sí, eh... ya sé. tiene todo, tiene todo, pero ¿qué quiere que le haga? No le puedo hacer nada. ¿Otro crit? ¿Otro crit? De lo no, no, tóxico. No, no, tóxico ¡Tóxico! ¡Hala! No tiene recover entonces, eh Yo creo Aerochorro ¿Ah, tiene aerochorro? Paranormal, remolino Tóxico ¿Y tiene aerochorro? Yo supongo que sí no, si sé. no Es que no lo sé Es el problema Ah, ¿ninguno de ustedes lo sabe? No me lo he llegado a hacer Se, se tiene un paranormal respiro Paranormal y remolino Se... Se tira un respiro Y pierdo el combate Porque me... me intoxica todo el... Equipo y me lo mata Perfecto Perfecto <risa> O sea, perfecto Bro... ¿Tienes algo siniestro que no te lo toca? Pero tiene, tiene remolino, tiene remolío, Y Toxic. Pero igual, pero lo vas sacando. Ya está. Encima es Titar, que le haces avalancha. Dos mil años más tarde. Qué luz que tiene una, una locura de vida. Va, tío, ya está, ya solo te queda Mewtwo ¡Crítico! Y queda ¡Ahora te... le metes el crítico, Volcarona! Sí, y ahora, y ahora a, a ver quién entra, Zeus Venga, o va, Mewtwo, tío, apostemos. So, solo te para y Mewtwo, tío Solo te quedan Arceus ah, y Mewtwo Ah, sí. Dos chiquitos. Dos, dos, dos chiquitos. Dos es súper fácil. Sí, es súper fácil. ¿Qué ataques tiene Arceus por Saca favor? Saca Trevenant que tiene ahora. velocidad extrema. Saca Trevenant. Velocidad extrema, sí. Tiene velocidad sí, extrema. Te va a hacer velocidad extrema. Saca Trevenant. ¿Algo más? ¿Algo más? Recover. Solo me hizo velocidad <risas> extrema y falló. El full estaleador. ¡Ay, oh, Shimmy! ¿cómo, te... ¿Cómo va a estalear Shimmy? Velocidad extrema. ¡Ay, Shimmy! Te lo como todo. El mejor Pokémon que pudo haber traído en la lía de lejos. Aunque... danza espada. Danza espada tiene. Pero sí, tengo, esto no, sí, para para ahí me lo hizo Recuperación, hizo... danza espada, velocidad extrema y lo evita el ataque. No, no, Jimmy, ah, Jimmy, no, Jimmy, me estoy tildeando un montón. Como tenga, danza espada. Yo creo que no tiene creo nada. Creo que no tiene nada. Es posible que solo se esté bufando, eh. Pero no tenga nada. <risa> ahora es cuando empieza full eh, Para quizá, Quizás me previó el protect. Ahora, sí, ahora desarme a lo que se mueva y bueno. Rip. Estamos cuatro, eh Sí, ya sé, ya sé ya Se sé que está más cuatro, ya lo sé, ya lo sé ¡Terremoto! Nah, sí, sí me remoto. aguanta, sí me aguanta Bueno, es que está bueno, más cuatro, bueno, bueno, bueno Es un Arceus, está más cuatro No sé qué tanto aguanta Jimmy ¿No tienes un volador? No, no Para ir estaleando Cuatro Cuatro voladores tengo <risa> Hostia eh, y Mewtwo Mewtwo, Mewtwo, Mewtwo, me lo, me, me explica Uf. Que no falle el Fofa ¿Terremoto? Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, no Jimmy, no aguanta, Jimmy, Jimmy, no, no Jimmy, no ¡Ay, Jimmy, Jimmy. Oh, Jimmy! ¡Te lo como todo, Jimmy. Jimmy! ¡Te lo como todo! ¡Y es vida, es y, y, y quemado, qué buena, qué buena, lo tienes controlado. Nah. Lo tienes controlado. Sí, controladísimo. Me gustaría poder curar otros, pero no uso restauro todo. Lo va a usar ahora, no te preocupes. No, no, no, espero que no. Espero que no, la verdad. <risa> en cuanto llegue a estar a 4 peces, lo usa, ya te lo digo. Yo. Hasta drenaje, hoy, hasta drenaje. No, no, no, no, lo voy a estaliar a muerte, que estoy viendo un terremoto crítico. <risa> <risa> Seis horas después. Eh, ¿Necesitarías saber seriamente? O sea, este, este ya está muertísimo, está muertísimo Necesitaréis saber los ataques de Mewtwo ¿Qué ataques les hizo Mewtwo No ustedes? sé, le he one-shoteado, no me ha he hecho nada Yo le he one-shoteado ¡Dejen de hablar del Madrid que estoy contra un Mega Mewtwo! Eh, eh, no hacemos eh, ninguno de los ataques porque yo le he hecho un golpe bajo y él le ha hecho eh, vuelo y ya está O sea que, perfecto. suerte, me la suerte me la me la me la me la me Yo me le he hecho en y lo, más... lo he one-shoteado tío, lo siento Mega Mewtwo me voy a comer un onda me mental come. Que sería muy clave porque me pegaría la defensa física Y me gustaría Llama la da, perfecto <risas> Muere RIP Hay que tirar el dado, chicos ah, pe, A ver el lado, a ver el ladito A ver el ladito cuando me suma Tío, a ver si quedo segundo, joder No, tío oh, Uno, eso uno. es Zumbido Onda mental, la puta madre Baku, baku, Baku, Baku, Baku, Baku, Baku, Baku, Baku, Baku, Baku Y... Bueno Tiramos al otra vez Y le sale un... Nah Dos, tío, un dos Estuve, estuve, estuve 45 minutos para controlar para que venga Mewtwo y ahora me lo explique No me lo puedo creer Literalmente nah. acabo de parar Tricalo suipea Sí, Roshuilo, ah, como suipea? como suipea Tricalo? Le congela, le congela, le congela, le congela, le congela, no Lo paralizas, nah, porque, porque... sería increíble y. ¡Ole! Pero, pero tiene que morir el otro más. Sí, sí, tiene ah, que no, morir otro más. Sí. Bueno, salvo que seas capaz de contear el rayo hielo con tiranitar, por ejemplo. por ejemplo. Cuidado, eh. Cuidado que te tiranitar, aguanta el rayo hielo y le tiras un. Esfera, esfera oral, esfera oral, esfera oral, me lo cuentan, Me lo cuentan me lo cuentan en esfera oral. Me lo, cuentan. Yo, me que lo sí. A ver. Rayo hielo. No soy más Espérate. chaleco, es un mega YouTube. Congela, congela, congela. ¿Por qué me tiran la mala? ¿Por qué son así conmigo? ¿Por qué son así conmigo? ¿Conmigo? conmigo? ¿Sería más gracioso aún? La verdad que no, la verdad que no. Me dos Que no sé si soy más rápido. Puede no, ser con Es tu única manera, no, manera de ganarle. No, ah, que no tienes una no, siniestro. No tengo una siniestro también. <risa> Avalancha, el, para el paraflinch. ¡Mega <risa> titar! Para <risa> paraflinch No te queda otra. <risa> Espérate que le puedo hospider aún así, aunque esté a. <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí. Se puede hospider, eh. Ya lo sé, sí, ja, muchas gracias por dar por tirarme buenas vibras, Javix Dale, me titar Ole. No vamos, lo falla, menos mal, menos mal no falla pará. ¡Para flinch, para flinch, para flinch! Breh, Esfera oral. No O sea, no, no retrocede, sí, ni tampoco se paraliza nah, son... Tú, tío, tienes una flor en el uno. culo, mata otro uno ¡Tengo una flor en el culo! ¡Me, dice, me está shimpeando un mea Mewtwo! Me hiciste una flor en el culo no, Y como, nada, me un, dos, como y un dos tío ¿Cómo usé un, un restaurar todo ya sí que rico. No, no, Yo sí, creo que, yo creo la, que me, la, me la juego el corte vacío Último ataque del tricalos! Último ataque, me la juego el corte vacío de Que falle y me mata a todos sí, no, sí, es Que sí. falle no, tío no. La no. Acabo de parar Literalmente acabo de perder Literalmente acabo de parar Increíble <risa> <risa> qué final más guapo no, nah, sí, Voy a, tirar nah, a que... ir a, tirar, a restaurar todo. ¿Para quién? ¿Tirbalo? ¿Me va a tirar un onda mental? Me me, de ¿A dos platos, tengo que sacrificar. A Tricalos. A Tricalos. Y, no y, y Tricalos, no aguanto no, una, un no aguanto una, rayo de... hielo. No lo mato, no lo mato, no, no si lo, lo mato. Acaba de aguantar su normal. Sí, lo ha aguantado, lo he... aguantado. El... Sí, sí, sí, pero con esta vida. De, de, de un día rabia no lo mato. Que no, que no, que no. que tienes que restaurar todo, que lo Y dejas de morir a Pate, pero al menos te lo pasas. Voy, que... a blastoys, voy a curar Blastoise, voy a curar Blastoise Con pulso ombrío Ah, tiene pulso ombrío ah, vale. Lo tengo en pulso Umbrío Pues sí, sí, sí La cosa está en que Anda lo mato Que, que, que, que llevar, no. llevar siniestro en Blastoise Y no llevarlo en, te, en tiranita Es para pegarte sí, un collejón no es, Sí, no es la mejor jugada De lo... bueno, bueno, chicos, Excelente, excelente Las, mm, La suerte y mierda que tú en este ¿vale? combate Tiramos el dado y un 3 Perfecto vale. Ajá, qué, qué suerte, qué suerte Te podrían haber salido 4 6 Te podrían haber salido 4 6 o sea, que tampoco yo Piénsalo así, claro Piénsalo así. Sí, sí, sí La verdad que... A Eko le salió un 4 Aguantalo. Aguántalo, además, aguántalo si si No lo va a aguantar, no lo va a aguantar bien Bien no lo aguanta un pedo Y pulso Umbrío, yo creo que no lo mato Perfecto, Eli Vamos Pulso hombrío No lo mato Sí, sí, lo, mato. lo, lo mato. matas, No lo mato No lo, mato. lo matas, Lo matas, lo matas, lo matas oh. eh. <risa> Eco eco eco Eko Restaurar todo otra vez Restaurar todo otra vez ¿Qué hubiera pasado si hubiera curado a Stunfisk? Nunca lo sabremos Tiramos el dado Tres muertes otra vez, otras tres para sacar hoy <risa> Me voy muy diteado, me voy muy diteado porque me pasé toda la liga La jugué excelentemente Acá, fallé, fuego fatuo, drenadoras, me estalearon. ¿Y llega un Mewtwo? Y explica En este combate lleva 10 muertes, hoy. <risa> Va. Vamos a Stonefisk. Vamos a Stonefisk. Y. Perfecto, Perfecto. Y el último a morir se llama Tricalos. Qué poético, tío. Qué muy poético. poético, jolín. El y encima muere, Tricalos. Se y Tricalos le suma 6 muertes. Encantado, oh, oh, oh, Tricalos, tío. Encantado, Tricalos, tranco. Excelente, la verdad. Un gran final de serie. Ha estado muy guapo, hay que decirlo. Oedi, te queremos, Mewtwo, te lo ha explicado A Oedipa no le quedan Pokémon Bueno compañeros, ha sido un increíble placer Yo he sido el campeón de esta serie Habrá revancha posiblemente, en un futuro? He sido segundo tío, al menos, al menos no he hecho tanto el ridículo, he sido segundo, ¿sabes? Ha estado, ha estado guay, ha estado guay ha, ha, ha ido fluctuando, empecé yo muy bien el primer capítulo, luego todo empicado, Javis volando Y después ha empezado todo a equilibrarse y se dio la vuelta ha sido maravilloso. Mega Kangaskhan carrileando. El Dialga, la suerte que tuve con el Landorus. Ha salido todo bien. La verdad, ha me salido muy bien. Mega Aerodáctil de los MVPs. La verdad, de los Nos saltamos de... por ahí a Mega Rodactil, ¿sabes? La verdad, que si tuviéramos que decir tres Pokémon MVPs, yo diría Kangaskhan, Aerodactyl Gren... y Tricalos. Yo diría <risas> Greninja por delante de Aerodactyl, en serio. También. O sea... Greninja también. Tricalos nos ha dado un momento de esperanza con esa parálisis. Ha sido increíble. Es que mira, Oeddy, tío, está desolado. Es que tú piensas lo que es sumar en un combate 16 muertes O sea La idea era que la sumara yo y no Y no Eddie, pero bueno Pues nada chicos Hasta aquí esta increíble serie La verdad que ha sido un placer increíble grabar con vosotros Hay que decirlo así Volverán no, las oscuras golondrinas En algún momento Pero de momento hasta aquí el, el paseo oh, Eddie, ¿Algo que decir? No, no, no sean dan una idea La tinteada que tengo No, no Dejad un like, compañeros, dejad un like Si queréis si queréis que vuelva esta serie Que haya más series, que hagamos más cosas eh, Dejad un like, Volve nos veréis otra vez por aquí Seguramente para hablar del sorteo en algún momento eh, Porque obviamente ese sorteo se va a hacer No va a ser hoy, se hará No sabemos cuándo, pero avisaremos, obviamente Y chicos eh, Un placer y nos vemos En la próxima serie Conjunta, nos juntaremos otra vez Puede que haya una, puede que no, esperemos que sí <risa> Puede que no <risa> Es que Javi está muy jodido para grabar, la verdad, así son las cosas. Así que nada. Pero espera, espera, que creo que acabo de cagar. Ah, no, vale. Bueno, <risa> va, vamos a despedir viendo morir un bronzo. Maravilloso. Perfecto. Chicos, dejad un super like, copito, no apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Sí. Chao. Adiós. Estoy muy limpiado pero fue una persona de serie. Que le mando un saludo a todos. Dejen un queridísimo like. Y nada, nos vemos próximamente en, en una nueva serie. Chao, chao. X y de calos. <risas>